Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a restaurar sus copias de seguridad de WhatsApp Business de una manera súper fácil y súper sencilla para que puedan tener acceso a toda su información, a todas sus conversaciones, a todo, absolutamente todo. Así que sin más, comencemos. Bueno chicos, para este proceso vamos a utilizar nuestro software, nuestro programa llamado TinoShare iCareFone.com Transfer. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video, lo descargan, lo instalan, obtienen su licencia, le dan clic derecho al icono del escritorio y le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador. Como se pueden dar cuenta, el programa de TinoShare iCare Phone Transfer tiene compatibilidad con varias aplicaciones. Podemos utilizar WhatsApp, WhatsApp Business, Line, podemos utilizar Quick, podemos utilizar Viber e incluso WeChat. En este caso, la opción que nos interesa es la de WhatsApp Business, así que esa opción es la que vamos a seleccionar. Le damos clic allí y aquí, como se pueden dar cuenta, iCare Phone Transfer nos permite copiar información de un dispositivo IOS a un dispositivo de Android o viceversa ¿okay? pero bueno, la función que a nosotros de momento nos interesa es esta que dice copia de seguridad entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro teléfono a la computadora mediante el cable USB cuando nosotros conectemos el teléfono a la computadora con el cable USB vamos a seleccionar la opción que dice transferencia de archivos muy importante tenerlo en cuenta para no tener ningún inconveniente. Y aquí esperamos a que lo que viene siendo el programa detecte el teléfono conectado. De hecho aquí ya me detecta que es un Xiaomi Redmi Note 9S. Una vez que el teléfono sea detectado simplemente le damos clic donde dice realizar copia ahora. Para poder realizar la copia de seguridad. Entonces acá prácticamente nos indica los pasos que nosotros tenemos que hacer entonces vamos a hacerlo en tiempo real nos vamos hasta la aplicación de whatsapp business aquí nos vamos hasta los puntos suspensivos de la esquina luego nos vamos hasta los ajustes aquí en los ajustes nos vamos hasta el apartado de chats y aquí en el apartado de chats nos vamos hasta la sección que dice copia de seguridad nos vamos hasta copia de seguridad y luego vamos a seleccionar donde dice Google Drive la opción de nunca. Acá en esta sección de Google Drive vamos a seleccionar nunca para que de esta manera a la hora de realizar una copia de seguridad se almacene toda la información en el teléfono directamente. Ya luego de seleccionar nunca en Google Drive vamos a darle donde dice guardar. Aquí se va a guardar toda la información. Este proceso no tarda absolutamente nada. De hecho, ya aquí se guardó la información. Y ya podemos continuar con el proceso. Le damos en continuar. Y aquí lo que va a hacer el programa es obtener la información de WhatsApp Business. ¿ok? De las conversaciones, absolutamente todo. Aquí simplemente esperamos. A... Aquí ya tenemos que colocar el número de teléfono que hemos registrado en nuestra cuenta de... WhatsApp Business, luego de colocar esa información, el número de teléfono Le damos clic al botón azul que dice verificar Luego de colocar el código que nos ha llegado a través del mensaje de texto Para verificar la información le damos clic al botón azul que dice verificar Seguramente a partir de este punto ya lo que viene siendo en WhatsApp Business Vamos a perder el acceso ¿okay? a lo que viene siendo nuestras conversaciones Porque le hemos dado los permisos a Ikerfone pero no hay ningún problema. Nosotros aquí podemos restaurar la copia de seguridad a nuestro teléfono directamente y podemos ver esa copia de seguridad. En este caso vamos a hacer la restauración. De hecho, antes de realizar la restauración, me gustaría que ustedes visualicen la pantalla de mi teléfono para que efectivamente puedan observar que no tenemos acceso a a lo que viene siendo las conversaciones de WhatsApp Business aquí al abrir la aplicación de WhatsApp Business nos indica de que bueno obviamente lo que viene siendo el acceso lo hemos perdido y tenemos que eh, volver a restaurar la información simplemente le damos clic acá a donde dice restaurar copia de seguridad Claro está de que también podemos visualizar La información que tenemos En esa copia de seguridad okay. Y bueno aquí como se pueden dar cuenta Tenemos lo que vienen siendo los números de teléfono Tenemos las conversaciones Tenemos absolutamente Todo chicos ¿okay? Podemos incluso entrar en cada una De las conversaciones Podemos seleccionar todos los mensajes Todas las conversaciones Y podemos en este caso eh, Restaurar esta información directamente a nuestro teléfono Android podemos restaurar a un teléfono de IOS, a un Iphone o podemos exportar toda esta información a nuestra computadora nosotros de igual manera en la página principal de iCare Phone Transfer simplemente seleccionamos la opción de WhatsApp Business y en la opción que dice ver y restaurar vamos a tener disponible la copia de seguridad que previamente habíamos hecho Entonces simplemente seleccionamos esa copia de seguridad y le damos clic al botón que dice restaurar a Android A menos de que pues ustedes quieran restaurar esa información en un dispositivo de iOS Pero vamos a darle clic acá donde dice restaurar a Android, ok? Luego de esto vamos a conectar el teléfono, el teléfono ya va a estar detectado eh, por la computadora y se conecta mediante el cable usb y le damos clic al botón azul que dice restaurar ahora ok cuando le damos clic en restaurar aquí bueno prácticamente nos indica de que se va a sobreescribir toda la información que tenemos en whatsapp users pero como no tenemos ninguna información simplemente le damos clic en continuar Vamos a verificar primero el número de teléfono que en este caso está asociado a la cuenta de WhatsApp Business. Una vez que hayamos colocado el número de teléfono y le hemos clicado al botón de verificar, lo que se va a encargar el programa de iCare Phone Transfer es de verificar la información. Como se pueden dar cuenta, nos indica de que la restauración ha sido exitosa. Nos indica el número de teléfono asociado a la cuenta, pero también nos indica unos pasos adicionales. Que tenemos que seguir para que este proceso se lleve a cabo con total éxito lo primero que tenemos que hacer es eliminar la aplicación de whatsapp business entonces aquí en nuestro teléfono abre, simplemente seleccionamos la aplicación le damos donde dice eliminar y también la vamos a desinstalar de, desde nuestro teléfono le damos en desinstalar la desinstalamos y ya sería cuestión nuevamente de instalarla accedemos a la play store accedemos a la Aplicación de WhatsApp Business Instalamos la aplicación de WhatsApp Business Tal cual como nos indica el programa de iCareFone Transfer Esperamos en este caso a que la descarga finalice Ya luego se va a encargar de instalar la aplicación de WhatsApp Business Nuevamente en nuestro teléfono de Android Así que pues nada, cuando la aplicación se haya descargado Le damos en abrir Y le damos en aceptar y continuar Aquí vamos a colocar el número de teléfono asociado a la cuenta para poder realizar el registro correspondiente. Aquí simplemente le damos donde dice eh, continuar, así tal cual como nos lo indica el programa de TinoShare iCareFone. Le damos en permitir, en permitir y aquí va a buscar las copias de seguridad almacenadas en nuestro teléfono. Ya sería cuestión de darle a la opción que dice restaurar. Para que se restauren todas las conversaciones Aquí esto puede tardar un par de minutos Según la cantidad de información que tengamos en la aplicación de WhatsApp Business Ya luego le damos clic en siguiente Y como se pueden dar cuenta ya acá podemos colocar Lo que viene siendo un nombre Que va a ser como nuestro usuario Le damos en siguiente Esperamos a que inicie Le damos en ahora no y como se pueden dar cuenta ya tenemos la información nuevamente en nuestro teléfono Android restaurada. Ya lo que resta es esperar a que se restauren los archivos adjuntos. Esto se restaura de manera automática mediante la conexión de Wi-Fi. Pero de igual manera como se pueden dar cuenta acá tenemos las mismas conversaciones que teníamos anteriormente. De una manera súper fácil, de una manera súper sencilla y bueno, eh, sin tanto problema. Esto todo gracias al programa llamado TinoShare I Care, Phone Transfer que estará en la descripción del video. Yo voy a esperar aquí a que bueno, se termine de restaurar los archivos. Mientras tanto el video se los dejo hasta acá. Recuerden que si les ha gustado apoyarnos con un like o me gusta, también los invito a que se suscriban a nuestro canal TinoShare Spanish. Muchas gracias por ese apoyo y pues nada, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Bye, bye.